¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal Soy David y esto es un nuevo vídeo De Crash of Cars Bueno chicos, como ya enseñé El otro día en el último vídeo del canal Se venía actualización de invierno En el que iban a meter Nuevo mapa, dos nuevos coches En el laboratorio Un coche oculto y muchas más nuevas cosas en la página de facebook de crash of cars se dijo que se iba a poner esta nueva actualización en jueves pero estamos a miércoles y ya ha salido así que vamos a ir comentándola la vamos a ir viendo tranquilos poco a poco que nos enteremos de todo lo nuevo ya de primeras estamos viendo lo que es un trineo vale chicos lo que he hecho ha sido darle aquí y pone próximos premios Selecciona el trineo de navidad para ganar piruletas, caramelos, lo que queráis, llamarlo. Este evento termina el 15 de enero. Aquí tenemos regalos, unos cuestan más piruletas que otros. Y un coche épico llamado Barreminas, que destruye minas y barriles sin dañarse. 200 gemas que no tenemos, que si eso más adelante si las tenemos no las gastaremos. Pero de momento queda muy lejos. Habrá gente que lo suba seguramente. Porque usan el hack. ¿Vale chicos? Desde aquí quiero hacer un llamamiento. Para que no sigáis esas personas. No veáis sus vídeos. No le des like. Porque están haciendo trampa. Hay gente legal. Como yo. Y como otros canales. Conocidos. Que no hacemos eso. ¿Vale chicos? Y hay mucha gente que hace hack. Para poder tener gemas infinitas. Dinero infinito. En todos los coches están a nivel máximo y luego suben los vídeos no de una manera limpia vale chicos entonces desde aquí quiero deciros no obligaros porque al fin y al cabo podéis hacer lo que queráis en YouTube pero no está bien que esta gente utilice hack pueda a costa de vosotros ganar dinero bueno para empezar mira aquí tenemos lo que es el trineo de navidad vale chicos entonces qué os parece si nos metemos en lo que es el nuevo mapa, ¿vale? Se llama el País de Invierno. Con este drineo. Y a ver qué tal va. ¿Qué es eso de las piruletas o caramelos? Y vamos allá. A jugar. Vale. Ya estamos aquí. Vamos a jugar tranquilamente. Cogiendo nuestras coronas. Nuestras cositas. Madre mía, pero si no se ve nada ¡Uf! ¿Qué cojones? Me he muerto Un caramelo Pues guay Caramelo para mí Vale, vamos a intentar No sé cómo conseguir los caramelos Pero vamos a jugar un buen rato Y a ver si podemos abrir Una de estas cajas, ¿vale? ¿Cómo quedó vida? Vale Gemicas para vidas Y un vídeo para una vida Vale Pues no vamos a poder jugar todas las veces que queramos con este dinero ¿eh? Vale, me he equivocado Bueno, como nos quedan pocas vidas No voy a salir del mapa, vamos a hacerlo El tema de los regalos está muy muy chulo Ok. Esquiva. Ahí está. Seis coronitas. Esa se nos ha escapado. Seguidme, seguidme, que verás. Siete. Vale, por ahí. Hay vidillas. Ah, no lo han quitado. No lo han quitado. Pues nada, nosotros seguimos con lo nuestro. Por aquí. No sé chicos cómo seguir los caramelos. A ver si nos enteramos en este vídeo. Vale, aquí hay coronitas. Por aquí. Ahí. Ojo, ojo. Ojo, oh, ojo. Pues acerca al final. Nos van a matar enseguida. Ah, o A sea, ver es que nos salga... No, no, no, no me tire Ah... Mierda... ¿Eh? Uy, uy, uy, uy, uy. Ahí hay bastantes coronas... Ahí se las pillamos... Ahí está... Que nos maten ya si quieren... Uf, uf, Sacada... 28... Bueno, pues ni tan mal, eh... Con este trineo... Coche que no hace falta desbloquear... Ni abrir en máquinas... Que te lo dan con la nueva actualización Para que vamos a hacer Lo de las coronas Vale Vale 8 caramelos Pues parece que los caramelos se hacen jugando Vale chicos Según las coronas que consigamos Así caramelos nos darán Y bueno Nos queda una vida Vamos al país de invierno Que veamos este mapa Que antes no hemos podido ver Nada o casi nada ya sabéis chicos que si os adentráis en la nieve... Eh, os matan. Así. De sencillo. Como me acabo de gallo ahí... Madre mía. A si es que no aguanto nada. No aguanta nada, nada. Un caramelo. Ni eso. Una vida desperdiciada. Una vida desperdiciada. Cero vida. ¿Me deja ir jugando? No tengo gemas suficientes. 5 gemas para tres vidas. O oh, vernos un vídeo. Bueno, lo vamos a dejar por aquí. Vamos a probar con otro coche, que no lo hemos visto bien. Uno lazas, venga. país bien, vamos a ver bien este mapa. Ya más adelante, cuando tenga ya más. Voy a ahorrar unos poquitos de caramelos. Y ya más adelante. Abrimos, Hacemos una apertura gordica de... Regalos de esos que no sé tampoco lo que... Lo que nos darán. A ver, por aquí... Ya os voy diciendo más o menos, chicos... Que os vayáis fijando porque hay coche oculto. No sé dónde se puede encontrar. Vamos a darle una pequeña vuelta al mapa. Y si veis algo... Decírmelo Ojo pues. Lo mismo. Le mete ahí el propulsor. O algo y sube, eh. Y está ahí. ¿Quién sabe? Le tienes que subir el telefónico. <risa> no, no te vayas para allá que nos morimos. Que nos morimos, Paco Entro Es vale. en una estación de esquí. Mejor No meternos mucho Es por aquí creo que hay Barco, no puedo subir al barco Vale, me matan Ah, qué rabia Bueno, ya lo hemos visto un poquito Este nuevo mapa qué pintaza Vale, con esta nueva actualización También recordaros que han quitado El parque acuático ya sabéis que con, con cada nuevo mapa van quitando un mapa que mucho más adelante el juego meterá, ¿vale? O sea, cuando tenga más capacidad meterán lo que son todos los mapas. Nada. Este, el evento navideño gan, gana premios. Pues nada chicos, evento navideño gana premios exclusivos conduciendo el tren de Navidad. Nada, queda a ver. ¿Qué son estos premios? ¿Qué es lo que nos dan en ellos? Yo tengo muchas ganas de abrir el de 300, ¿eh? Bueno, chicos, nada. Lo vamos a dejar por aquí. Ya sabéis que también... ¡Uy! Claro ya. Tenemos dos nuevos coches. Este es gigantísimo. Este, que también es grande, pero no tanto. Por aquí tenemos... A ver, a ver, a ver... Efectivamente... Bueno, ¿Esto qué es? ¿Próximo coche? ¿What the fuck? Ni idea. Vale, por aquí ya estáis viendo que hay quita nieves, por ejemplo. No, coches. Y el coche oculto, ¿vale, chicos? Que así de primeras me da la sensación de que es una moto de nieve con asas. Como si fueran los cuernos de un reno. Bueno, no me enrollo más. Lo vamos a dejar por aquí. En un día, en dos días, muy pronto habrá vídeo. Estad atento, dale a la campanita para no perderte la apertura de estos regalos. O el coche oculto que encontremos o lo que sea. Y nos vemos en el próximo vídeo.